Buenas tardes a todos y todas. Eh, Fernando Mendoza, del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte. Eh, desde el grupo trabajamos eh, fuertemente en todo lo que es la transición energética desde el sector y entendiendo también que m, la transición energética no es solo tener vehículos más limpios. Claramente es una de las, de las propuestas que se tienen, de las, de las apuestas que se tienen, pero también la transición energética es mejorar… Eh, en los modos de transporte, hacer cambio modal hacia modos más eficientes, como lo son eh, el tren y el río, la caminata, la micromovilidad, entre otros. Básicamente, pues, Rodrigo avanzó gran parte de la estrategia eh, que llevamos desde, desde el ministerio. Eh, me gusta siempre empezar con, con, con un diagnóstico del sector. Nosotros desde más o menos el 2014 venimos trabajando conjuntamente y no es menor el esfuerzo que hemos hecho, con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, la Unidad de Planeación y Mineno-Energética y el Departamento Nacional de Planeación en el, la estructuración de la Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible que busca generar todos los eh, requisitos habilitantes para lograr eh, la efectiva transición energética desde el sector con actores clave como estos ministerios. Esta es una fotografía de cómo está el Parque eh, Automotor actualmente tenemos más o menos 17 millones de vehículos, hoy en día 18, casi 18 millones de vehículos, de los cuales el 61% son motocicletas, tenemos eh, una participación predominante de motocicletas en el, en el transporte carretero, tenemos el 35% de vehículos livianos, camperos, camionetas y automóviles y apenas un 4% de vehículos pesados, distribuidos de esta manera. Este pequeño grupo de, de vehículos de 4%, que son 600 mil vehículos, tienen unas consideraciones muy importantes que ya las vamos a ver y son, digamos, uno de los focos eh, de los trabajos y el, de, de las propuestas que se están haciendo desde, desde el sector transporte. Eh, no está en la presentación, pero básicamente ese segmento, eh, el 25% son vehículos pre-euro, el 65% son vehículos eh, euro 2. Eh, esta es la. Bueno, ya lo, lo mencionaba Rodrigo anteriormente. Este es el eh, la edad promedio por cada segmento de vehículo. Vemos nuevamente que los vehículos pesados, ese, ese 4 por ciento, representan la mayor, eh, el mayor tiempo de uso de vehículos. Volquetas, predominante, no, no existe en el momento algún programa orientado a la modernización de volquetas. En camiones lo estamos trabajando, buses, busetas, básicamente todos los vehículos de tipo pesado son los que mayor tiempo de uso tienen. Y Curiosamente, está el tracto camión dentro de los no tan antiguos, no podemos decir que es nuevo, 17.79 años de tiempo de, de uso en promedio. Esto gracias al programa de modernización de transporte de carga orientado a vehículos de más de 10.5 toneladas, que nos ha permitido hasta cierto punto eh, modernizar este parque automotor. Bueno, ya lo citaba Rodrigo anteriormente, Unos datos representa eh, las afectaciones en calidad del aire y salud, eh, por la combustión en motores de vehículos, especialmente vehículos diésel, vehículos de tipo pesado, eh, representó en el 2015 el 1.5% del PIB. Nosotros somos, del módulo de energía, el sector que más emite, emitimos el 12.5% de, de, de emisiones de CO2 equivalente, lo que equivale a 37.8 millones de toneladas. Eh, somos el tercer sector más emisor en el, en el país. Y el 78.25% del parque eh, lo corresponde al parque carretero, al modo carretero eh, básicamente los que, el que más emite. Dentro del modo carretero, viéndolo por clase de vehículo, las motocicletas son el que más emite, 19.58 casi el 20%, entendiendo que una moto, pues en sí es eficiente, yo con un galón de combustible recorro muchos kilómetros en una moto pero son 11 millones de vehículos. Entonces, eso lo hace, eh, digamos que una alta participación en las emisiones de CO2, seguido claramente, e insisto, en los vehículos de tipo pesado y de combustible diésel. Eh, con datos de, de la UME y del Ministerio de Minas, nosotros en el sector siempre hemos estado así y por lo general los países de la región, eh, la participación siempre ha estado por encima del 40%. El sector transporte consume el 41% de todo el combustible de, que, se, que, se, que se consume en todos los sectores y eh, básicamente está pre predominado por el diésel, la gasolina y el jet fuel, combustibles líquidos. Apenas un 3.7% el gas natural y electricidad por allá, muy lejos, en 0.07%. Otro dato muy importante es que somos altamente ineficientes, del 100% de energía que se poder, del potencial de energía que tiene una unidad volumétrica de combustible, eh, aprovechamos apenas el 21%. Dentro de los compromisos internacionales que tenemos desde el sector transporte, eh, se encuentran las NSEs. Tenemos desde transporte siete acciones, ya las vemos en un momento más puntualmente. Siete acciones de reducción de emisiones de CO2, dos acciones de reducción de carbono negro a 2030 y cinco acciones orientadas a, a la adaptación y cambio climático. Eh, estas últimas acciones de adaptación son muy importantes en el sentido en que nosotros somos el país 35 en el ranking que más emite. Estamos muy lejos de los, de los que más emiten en realidad, que son China, Rusia, Estados Unidos, pero somos del top 20, más o menos el 17, 15 o 17 de los más vulnerables. En ese sentido, nosotros tenemos que generar muchas acciones para la adaptación al cambio climático. Dentro de las siete acciones de, de, del sector transporte eh, hacia la reducción de emisiones de CO2, nosotros tenemos, eh, para dar cumplimiento al Acuerdo de París, el compromiso de reducir 5.66 millones de toneladas en el año 2030, eh, distribuido en siete acciones. El desarrollo orientado al transporte, eh, la NAMA de transporte activo gestión de la demanda, movilidad eléctrica tenemos una, una meta de electrificación de 600 mil vehículos que son nuestro mayor apuesta, esta, esta acción representa casi el 80% de la reducción de emisiones, 4.04 millones de toneladas el programa de renovación de vehículos de carga pesada también tiene, tiene una, una meta bien ambiciosa de 1.2 eh, millones de toneladas la navegabilidad al río Magdalena la rehabilitación de la línea ferra de carga dorada Santa Marta y la navegación basada en desempeño asociado al a, a aerocivil. ¿Qué tenemos en política pública? Tenemos diferentes leyes, diferentes COMPES orientados a, a lograr esa transición energética en los diferentes modos. Aquí cito algunas, la 1955 el anterior Plan Nacional de Desarrollo orientada a la cofinanciación de vehículos, de sistemas de transporte, la 1964, como lo citaba Rodrigo, orientada a vehículos eléctricos, 1972, modernización del parque a Euro 6 y modernización de motocicletas, la 2099, dinamización del mercado de hidrógeno y mercado energético, 2128, gas, 2169, la apuesta por la NSI y acción climática. COMPES, algunos COMPES que me orientan hacia la modernización del parque automotor, y especialmente el 3934, que es el que me, eh, me pone como meta la, la, la incorporación a 2030 de y mil vehículos eléctricos. En el 2019 fue lanzada la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica eh, y en el 2022 fue lanzada la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible que busca ese ascenso tecnológico en diferentes modos de transporte hacia tecnologías limpias. Esas son las tecnologías que buscamos en, en modo carretero, vehículos eléctricos, vehículos con celda de combustible vehículos dedicados a gas combustible, vehículos híbridos y vehículos de combustible líquidos con bajo contenido de azufre, como decía Rodrigo, Euro 6. Y pues para, para el modo carretero, para el modo ferry fluvial, nosotros en Colombia estamos muy incipientes con este, con este modo, eh, estamos apenas como levantando líneas base, conociendo cómo es el segmento y empezando a plantear hojas de ruta para la, el ascenso tecnológico de este, de este modo ferry fluvial algunas de las proyecciones preliminares que tenemos en la, en, la, en la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible, de cómo las tecnologías pueden participar en los segmentos de transporte, eh, especialmente, como decía, en vehículos de tipo pesado, orientamos las, vehículos, las tecnologías de cero emisiones y las de bajas las orientamos hacia vehículos eh, más livianos. Incentivos y avances, aquí simplemente es algo, algo muy visual de cómo, cómo se está orientando los incentivos hacia las tecnologías, eh, digamos que la apuesta fuerte es eh, generar los las incentivos económicos y no económicos, económicos, del IVA, impuestos sobre vehículos, renta, deducción y descuento de renta, programa de modernización de transporte de carga, eh, SOA y tecnomecánica, y no económicos, no restricción a la circulación y parqueaderos. Finalmente, la no restricción a la circulación eh, redunda dependiendo de, de la prestación del servicio en, una, en un beneficio económico. Básicamente, esta es la, la, la, como muy visualmente cómo se plantean los, los, los incentivos, los verdes claramente si tiene o no, o no tiene, y los cuadrados es que definitivamente no tiene el incentivo o la tecnología. Aquí de pronto un resumen de cómo están las… Eh, cuáles son la, las normas asociadas a esos incentivos que mencioné anteriormente eh, para vehículos dedicados a gas combustible, para vehículos… perdón, sí, para gas combustible, para vehículos eléctricos e hidrógeno, para vehículos híbridos, Y digamos que aquí es como un panorama de cómo han surtido efecto todos estos incentivos en el, en, el, en el sector transporte, en el modo carretero. Básicamente, la línea naranja nos muestra cómo ha sido la penetración de vehículos híbridos y la línea azul, perdón, de vehículos eléctricos, la naranja y la azul de vehículos híbridos. Aquí podemos ver, digamos, a partir de 2017, 2018, cuando empezaron a entrar en, en vigencia todas las… las eh, la normatividad social de incentivos, cómo fue aumentando la, la incorporación de vehículos de tecnologías limpias en el, en el rundo Y esta básicamente es ver cómo estas tecnologías eh, se incorporan también en los sistemas de transporte. Eh, se muestra aquí más o menos 4.245, creo que hoy en día son un poco más, vehículos de tecnologías gas y eléctricos, donde el 37% eh, la incorporación ha sido hacia, hacia vehículos eléctricos en Transmilenio, MetroPlus y el Mío de Cali y gas en Transmilenio, MetroPlus, Mío y Transcaribe y el sistema integrado de, de Valledupar. Algunos datos de infraestructura recarga, tenemos 119 estaciones de acceso público, 209, 229 cargadores, 259 cargadores, 405 conectores, donde más o menos el 66% se encuentran en Bogotá y Antioquia. ¿Qué estamos haciendo en la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible? Eh, estamos estructurando la implementación del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico en Transporte de Carga y Taxis y Sistemas de Transporte. Ya vamos a ver un poco más a fondo esta, esta parte. La creación de estrategias de comunicación en torno a la movilidad sostenible. Eh, creo que, creemos que definitivamente la comunicación y la educación es una clave para lograr la masificación y la concienciación de todas las personas para en torno a la movilidad sostenible, sencillamente las personas no conocen actores clave, no conocen cuáles son los verdaderos incentivos, cómo deberían ser las estrategias de comunicación y en eso estamos trabajando fuertemente, el fortalecimiento de capacidades técnicas para la adquisición de flotas eléctricas, especialmente en sistemas de transporte masivo, <coughs> estructuración de sistemas de MRB, tenemos un compromiso de reducción de 51% de emisiones, debemos hacer seguimiento a esas, a esas metas, a esa reducción de emisiones, Modelos de negocio en torno al transporte sostenible. En cuanto al modo ferry fluvial, estándares eh, mínimos para embarcaciones y material rodante y planes de modernización y creación de estándares de eficiencia energética. En todos los modos, venimos avanzando con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente en la estructuración de, este, de esta estrategia. Como decía, hago un énfasis especial en, en el Fondo de Ascenso Tecnológico. Está planteado en la Ley 2169 eh, del, del 2021 en la Ley de Acción Climática, se orientaba a sistemas de transporte masivo y transporte de carga urbana y volquetas, la creación del fondo. Sin embargo, en el actual proyecto de, de Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso que ayer estuvo en el segundo, en el segundo debate, se incluye eh, el programa que ya existe, sistema, de, sistema, de, sistema de transporte de carga pesada mayor de 10.5 toneladas y transporte público, público individual taxis. La orientación de este, de, esta, de este fondo es lograr o propender porque la modernización del transporte masivo se haga hacia vehículos eléctricos eh, de pasajeros masivos y taxis en, en, en vehículos eléctricos y transporte de carga pesada, mayoritariamente diésel, Euro 6, que ya es la norma ambiental vigente, y gas, y transporte de carga urbana que tiene una oferta tecnológica y energética más amplia, pues eh, podríamos ver incluso el hidrógeno vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Gracias. Eh, básicamente, pues eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transporte y desde el Gobierno Nacional.